gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tutoriales js bueno pues acá regresando con la cuenta de google de este samsung a 21 en este caso como podemos ver esto está bloqueado por cuenta El primer requisito que tenemos que hacer es conectarnos a una red wifi entonces una vez que nos conectemos pues acá te dice que intento no a ver, vamos a colocar la clave y nos vamos a conectar ya en este caso también tenemos acá la pc y lo que vamos a hacer es lo siguiente acá en la computadora vamos a abrir este programita que yo dejaré en la descripción para que lo descarguen vamos a abrir samsung frpetol en este caso lo abrimos y vamos a esperar un ratito que no dé los permisos vamos que sí y entonces vamos a esperar ahí que se abra Vamos a cerrar este aviso de Google Vamos a esperar nada más que se abra el programita Ya lo tenemos abierto acá Ya una vez que estamos ahí pues Vamos a ubicarnos en cualquier parte del teléfono Solamente vamos a estar ahí Lo importante es que esté conectado a una red Wi-Fi Entonces vamos a hacer lo siguiente Como tú puedes ver acá en la parte de arriba Tengo varias opciones de Samsung Entonces qué vamos a hacer Vamos con un cable de datos Vamos a conectar nuestro teléfono la computadora y vamos a esperar un momentito entonces vamos a chequear que nos reconozca el puerto también y le vamos a dar por ejemplo en la opción de acá donde dice bypass FRP le damos a aceptar le damos bypass frp lo damos ok te dice que debe estar conectado a una red wifi vamos a dar ok y no nos ha reconocido entonces ahí está sonando vamos a mover el cable vamos a dar nuevamente damos en ok y vamos a esperar un rato en este caso dice que no ha conocido, vamos a cambiar el cable entonces de posición ahí nos ha sonado la computadora vamos a intentar nuevamente lo damos ok y en este caso ya sí nos va a reconocer ya entonces vamos a esperar nada más y el teléfono pues te mandará un aviso en este caso está un poco fallido el cable vamos a esperar nos ha dado file nuevamente Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a esperar, entonces vamos a cambiar de cable ya porque el cable está un poco mal. Vamos a cambiar el cable entonces para que nos reconozca. Ya entonces vamos a ver acá donde dice ByFacrePl lo damos en OK y vamos a esperar que pues el programita nos mande un aviso. Ahí si sí, ya nos ha funcionado, entonces lo vamos a dar en ver. Ya de acá ya sería todo fácil, ya vamos a dejar de utilizar la PC para hacer otro tipo de procedimiento. Nos ubicamos entonces acá, vamos a aceptar. No, gracias. Acá en este punto vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar Galaxy Store. Que es de Samsung ya. Entonces buscamos Galaxy Store vamos, estamos a, a ver no se nos ha encontrado, buscamos con nombre correcto Galaxy Store buscamos y acá en la parte de acá lo tenemos, abrimos esa página y vamos a esperar acá un ratito para que nos salga la opción de Galaxy Store para abrirlo, vamos a abrir entonces Galaxy Store, aceptamos términos aceptar, ojo este método sirve para la seguridad de octubre, del 1 de octubre de cualquier dispositivo lo vamos a dar actualizar esperamos que se actualice entonces a la siestore si se cierra vamos a volver a conectarnos a la pc si en este caso te cierra y te lleva a la pantalla de inicio tenemos que regresar a la pantalla inicial de la del teléfono Lo vamos a hacer el procedimiento como programita que tenemos en la pc entonces si es que por algo te cierra si no te cierra te va a dejar abrir ahí nomás normal puedes hacerlo entonces vamos a esperar un momentico está instalando como te dije te va a regresar a inicio vas a conectar nuevamente tu cable para que vuelvas a hacer el procedimiento vamos a esperar entonces vemos que esté conectado un wifi conectamos nuestro cable y lo damos en el programita donde dice bypass FRP damos en ok y te dice que debe estar conectado una red wifi esperamos un momento, nuevamente te va a enviar a este archivo, lo das en ver y desconectas tu cable ¿ves? y acá pues si es que no te lleva Google Chrome, das en la personita configuración dice About, Políticas y Privacidad y ya nuevamente es en Google, ahora vas a la misma página a la C story y abres, en este caso ya estaría actualizado esta página, la aplicación perdón, lo vas a dar en prueba y te va a llevar a lo que es Galaxy Store, es lo que es de Google, acá vas a tener una cuenta de Samsung para que tú puedas descargar lo siguiente, en este caso por ejemplo yo voy a buscar voy a buscar lo siguiente para descargar que es Google, servicios, la primera opción que tenemos es Google Play Service Hidden Settings, vamos a abrir eso y lo vamos a descargar entonces vamos a esperar un momento ahí, te va a pedir la cuenta, lo pasamos a ingresar nuestra cuenta una vez que ya pues colocamos nuestra cuenta, vamos a iniciar sesión en este caso dice que la contraseña está mal, pero hemos escrito mal la parte de arriba vamos a esperar, vamos a iniciar sesión vamos a esperar que se inicie y ya se nos inició sesión, entonces aceptamos Acá va a pedir código de verificación y vas a esperar a que te llegue entonces. Acá le vamos a dar en esta opción de la parte de abajo para más rapidez, verificar con un mensaje ¿ya? para que nos llegue más rápido el código. Porque si no va a demorar demasiado en llegar el código. Le vas a dar acá reenviar código y vas a esperar. Entonces vamos a colocar el código acá para verificar nuestra cuenta vamos hemos realizado y ya estaría iniciado sesión en este caso entonces ya acaba de empezar a descargar esta opción solamente vas a esperar para que pueda descargar la, la aplicación una vez que termine pues acá te dice que ya se ha instalado lo vas a dar en abrir o lo vas a hacer acá en el icono de acá vamos a probarlo a ver y ahí se nos lleva te vas a ubicar en la parte de abajo, en la parte última, donde después te va a decir acá on the promotion, acá en esta opción, la última, casi en la última, ahí te vas entonces, presionas, te va a pedir un pin, te das un pin, vas a colocar un pin, yo voy a colocar de 1 a 5, 1 a 5, entonces ya se guardaría, entonces te vamos a omitir acá, acá solamente lo que vamos a hacer, vamos a cerrar esta publicidad que nos sale acá y vamos a volver hacia el inicio del teléfono o lo vamos a reiniciar en este caso yo voy a regresar hacia atrás hasta llegar al inicio del teléfono y voy a dar en siguiente aceptamos siguiente siguiente y acá nos va a recomendar acá es donde nos pedía la cuenta dice buscando utilizaciones solamente pues te pedirá el pin que hemos colocado nada más un momento, en este caso no te pedirá también, ¿no? Ahí dice PIN 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente. Comprobando información. Y pues, bueno, eso sería todo. Acá como tú puedes ver, ya no te pide cuenta. Omitir. Este método es para la última seguridad de octubre del 2020. Vas a desmarcar esto para más rápido. Acepto. Vas a esperar a lo último, que el teléfono se configure. Y eso sería todo, entonces espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Desmarcamos, siguiente, ya estaría todo listo. Entonces el teléfono de lo que es el Samsung A21. Ya está todo listo, espero que les haya gustado el video nuevamente y nos vemos en el próximo video. Este es un nuevo método para la seguridad de octubre de 2020.